Bien, Desde Izquierda Unida eh, ya avanzamos hace algunas semanas que íbamos a hacer una serie de reivindicaciones y de movilizaciones para que bueno, eh, la comarca del Guadiato reciba lo que es de justicia, que son los 23 millones de euros que se le adeudan de los fondos mineros. Fuimos en primer lugar con los compañeras y compañeras de eh, Izquierda Unida eh, de la comarca del Guadioto, del Guadioto a Bruselas. Se hizo allí una pregunta por parte de la parlamentaria eh, europea de Izquierda Unida, Paloma López. Eh, la respuesta de la, de la, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, fue que era el Gobierno de España el que había... Tomado la decisión de dejar a la comarca del Guadiato sin esos 23 millones de euros y a partir de ese momento, bueno, pues eh, anunciamos movilizaciones en Madrid. Mañana... Eh con Alberto Garzón a la cabeza, vamos a hacer una pregunta al Gobierno del Partido Popular de por qué se sigue castigando a la comarca del Guadiato y por qué se le dejó sin esos 23 millones de euros. Y además anunciamos también que eh, vamos a hacer movilizaciones contra la Junta de Andalucía porque está guardando un clamoroso silencio y en ese sentido, bueno, pues eh, vamos, eh, como digo a continuar con las movilizaciones y con las reivindicaciones, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues continuando con la línea que ha planteado Pedro, de que Izquierda Unida tiene claro que la movilización social es la clave, mañana van a salir centenares de vecinos y vecinas de la comarca del Guadiato. Al Congreso de Diputados, a acompañar a nuestros parlamentarios encabezados por, por Alberto Barzón, donde vamos a hacer esa pregunta parlamentaria y queremos que Madrid visualice la lucha de la comarca minera de Guadiato, donde los vecinos y vecinos de Peñarroya, Por Nuevo, Despiés, de, de Belmé, de La Granjuela, de Fuente de Juna, van a estar allí pues, clamando por una, una cuestión de justicia social y es que los planes mineros vuelvan al Guadiato, que haya un plan de reconversión industrial y que la minería no puede dejarse eh, olvidar por parte de la Administración Central, la Administración Europea y como ha dicho Pedro, muy bien la propia Junta de Andalucía. Por lo tanto, seguimos en esa línea de movilización y mañana por la mañana, esta noche saldremos en autobuses, nos iremos hacia la comarca de Guadiato y ahí tendremos una gran una gran movilización por parte de los vecinos y vecinas de Guadiato.